Hola, en este video voy a mostrar cómo generar el balance general de la contabilidad y cómo se puede exportar y los valores que tenemos para esto debemos ir a la izquierda en el menú a la opción balance general el balance general se crea por años, años esto significa que vamos a contabilizar todos los asientos que tengamos dentro del año en el caso de que estemos en el año en curso todavía, por ejemplo en este caso del año 2016 que todavía no termina, van a ser todos los asientos del 1 de enero hasta el día actual. Bien. Y automáticamente van a aparecer todos los años que tengamos eh, movimiento, que tengamos asientos contables. En este caso, como esta empresa tiene movimiento solo en 2016, solamente aparece este año para seleccionar. Hacemos clic en Generar Balance General. Y esto nos genera el balance por defecto en la web. Bien. Acá podemos ver el balance. está Hecho con ocho columnas Tenemos todas las cuentas que han tenido movimiento Durante el año 2016 Y tenemos sus respectivos valores Tenemos los débitos que han tenido las cuentas Los créditos que han tenido las cuentas Y tenemos los saldos ¿Ya? Y en este caso además tenemos eh, Por ejemplo Si la, eh, esa cuenta, el saldo que hay Es un activo o es un pasivo Y finalmente tenemos la representación Si la cuenta está representando una pérdida o una ganancia Entonces así por ejemplo Podemos ver que caja, que tiene saldo de deudor, este saldo de deudor es un activo y eso significa, como ya mencionamos en otro video del libro mayor que ese es dinero que tengo disponible en la caja a su vez tenemos por ejemplo acá las pérdidas en donde podemos ver que tenemos dos cuentas de pérdida, que son los gastos que hemos realizado con los proveedores de TI o trámites varios que se han hecho eso son pérdidas directamente porque son gastos de la empresa que son necesarios para el funcionamiento de la misma y también tenemos la columna de la ganancias en donde tenemos todos los ingresos que tenemos en este caso por las ventas entonces eh, obviamente entre más cuentas tengan y más movimientos tengan el balance va a ser más o menos completo ¿ya? dependiendo de cada empresa y de cada uno de sus planes de cuenta pero la interpretación en general es más o menos la misma que acabo de mencionar eh, otra alternativa que tenemos es poder bajar el balance general en PDF sobre todo si lo queremos imprimir entonces hacemos clic en generar para sacar el PDF y vamos a ver que tenemos los mismos datos que acabamos de ver, pero esta vez ya en eh, una hoja en PDF que podemos imprimir directamente. Y además, en este caso, aparte de tener los datos, podemos directamente imprimirlo y firmarlo tanto por el contador y la empresa para poder presentarlo donde sea necesario en caso que tuviésemos que eh, presentarlo. ¿Bien? Bueno, este es el video explicando. Como generar el balance general y agrandar grandes rasgos que significan los datos que podemos encontrar dentro de dicho balance. Muchas gracias.